Bueno, creo que el Congreso fue una oportunidad muy interesante para intercambiar opiniones y para ver abordajes diferentes a lo que es el modelo uno a uno y a lo que se considera la innovación pedagógica en el contexto de la cultura digital. Me parece que más allá de las distintas vertientes de opinión, lo que todos pudimos tener como consenso es que las computadoras o los recursos tecnológicos son simplemente el punto de partida para transitar un camino que requiere, indispensablemente, una construcción compartida por todos los actores de la comunidad educativa. En esta construcción, los alumnos son claramente quienes tienen que ser protagonistas eh, de la construcción del conocimiento. Eh, acompañados, por supuesto, por docentes que sean guías, que los orienten, que les den pistas, que los acompañen en una especie de, de aventura en la cual tienen que producir necesariamente con otros, que eso creo que es algo que marca mucho eh, el paradigma de la cultura digital y todo lo que ocurre en el ciberespacio. Me parece que un punto muy interesante dentro de lo que destacaron muchos oradores es no reproducir el modelo de broadcasting, no reproducir el modelo de comunicación de la era de los medios masivos, en los cuales hay un mensaje centralizado que se distribuía a otros. Eso no es verdaderamente una propuesta de red en el sentido de, de un espacio donde pueda haber intercambio y trabajo colaborativo y producción en distintos niveles y en distintos sentidos. Entonces, eso traspolado a lo que sería la educación y, y, y las escuelas, quiere decir que los contenidos no sean producidos de modo centralizado, que no seamos eh, nosotros desde el ministerio o desde una empresa o desde cualquier eh, centro de producción, eh, desde donde se publiquen en forma estandarizada para todos, sino que por el contrario eh, sea la comunidad educativa, los alumnos, los docentes quienes produzcan sus contenidos, sus proyectos en relación a la realidad socioeducativa de la cual forman parte. Y creo que eso en algunos sentidos lo que estamos haciendo desde Integrar de alguna manera dando los primeros pasos en el modelo uno a uno y siempre es bueno poder aprender de otros y poder compartir ideas y de alguna manera animarnos eh, a innovar en eh, un camino que seguramente tiene eh, sorpresas, tiene a veces errores que uno tiene que corregir pero que bueno, hay que animarse a transitarlo. En la ciudad de Buenos Aires el modelo uno a uno eh, que impacta a las escuelas primarias, es el plan Sarmiento BA que se desarrolla en el marco del Plan Integral de Educación Digital, que fue creado especialmente para darle coherencia a todos los proyectos con TIC que se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. Los principales objetivos son promover la calidad educativa y la inclusión socioeducativa. Esto tiene que ver con que ha habido un desfasaje muy grande entre lo que ocurre en, cotidianamente en nuestra sociedad y la realidad de las escuelas. Entonces lo que se busca es que las escuelas puedan incorporar prácticas que son habituales en distintos ámbitos de la vida cotidiana, pero que no han ido llegando a esa realidad eh, de la educación. Hablamos del trabajo colaborativo, hablamos del aprendizaje centrado en el estudiante y en red, hablamos de entender que en el ciberespacio es donde hoy se construye el conocimiento y donde circula el conocimiento y donde se trabaja mucho con otros que probablemente están muy lejos geográficamente, pero que pueden estar muy cerca a través de la virtualidad. Eh, tiene que ver con eh, aprender a transitar la red del ciberespacio de un modo responsable y solidario. Tiene que ver también con aprender el lenguaje de los nuevos medios, es decir, comprender que el lenguaje escrito es un lenguaje que fue predominante en, en otras épocas y prácticamente el monopolizador de toda nuestra comunicación debido a la tecnología que se producía en determinado momento, como fue la imprenta, pero que hoy gracias a la cultura digital y a los distintos dispositivos que, que hay circulando y que son accesibles para muchas personas que antes eh, no podían tener manera de producir imágenes o compartirlas, estas prácticas hoy son posibles y eso tenemos que buscar cómo incorporarlo en la educación. El Plan Sarmiento lo que hace es crear una infraestructura basada en el modelo 1 a uno, una computadora para cada alumno, una computadora para cada docente. Hablamos de 160.000 alumnos, 16.000 docentes, 580 establecimientos educativos y de un plan de formación y acompañamiento muy importante con presencia permanente en todas las escuelas eh, y distintos recursos disponibles para los docentes y para los alumnos, como el Portal Integral, donde puedan intercambiar eh, y subir recursos que quedan disponibles para ser compartidos por toda la comunidad educativa. Y ante la conectividad, que no solo está pensada para los establecimientos educativos, sino para toda la Ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto que invita a la comunidad educativa, a las familias, además de los alumnos y de los docentes, a participar. Esto se hace a través de talleres y a través de proyectos en los cuales se los involucra. Y eh, lo que nosotros decimos es que, bueno, es un punto de partida. Eh, el modelo 1 a 1 en Buenos Aires eh, ha comenzado en forma integral en las 580 escuelas impactadas eh, a principio del ciclo del año 2012. Eh, estamos dando los primeros pasos eh, con eh, mucho entusiasmo por parte de los alumnos. Eh, para ellos es eh, muy motivador... Eh, poder tener una computadora, poder llevarla a la casa, poder sacar sus fotos, poder comunicarse con pares, eh, poder experimentar eh, el acceso a, a todas estas posibilidades, pero bueno, estamos dando los primeros pasos y seguramente se va a necesitar eh, tener una mirada muy eh, innovadora, eh, repensar mucho cuáles son los modelos educativos y cuáles son las prácticas que en definitiva pueden llevarnos a, a promover la calidad educativa.